El Pentágono admitió que las imágenes de objetos voladores misteriosos filtradas en Internet por un documentalista corresponden a un video real captado por la Marina estadounidense. El video que fue grabado por un equipo de visión nocturna muestra un objeto volador no identificado con forma piramidal que se cierne sobre la cubierta de un buque destructor de la defensa de Estados Unidos. Aunque la declaración de autenticidad no confirma que se trate de objetos extraterrestres, el Pentágono aseguró que las imágenes están siendo analizadas ahora por el Grupo de Trabajo de Fenómenos Aéreos No Identificados.